Bueno, pues yo creo que las, eh, las mayores oportunidades que tiene ahora mismo el canal alrededor de la virtualización es, eh, desde Microsoft eh, eh, proveemos de, de, de muchísimos software de virtualización. Tenemos recientemente dos lanzamientos de producto, Windows Server 2012, Windows 8, eh, que incluyen nuevas eh, funcionalidades de virtualización. Por lo tanto, eh, si miramos un proyecto de virtualización, tiene un componente de hardware, un componente de almacenamiento, un, un, un hardware de servidores, un componente de almacenamiento, lo que estamos haciendo desde Microsoft es abaratar mucho el componente de software, ¿no? de tal manera que hacemos accesible tecnología que antes era, antes era mucho más cara para las, eh, para las pequeñas empresas. Por lo tanto, la propuesta de negocio de Microsoft alrededor de esto es que el canal cree eh, sus servicios basados en tecnologías de virtualización de Microsoft que le permite pues eh, tener mucho más margen comercial hacia, hacia el cliente final.